La gente es qué trabajadora. Trabajadores, los chilenos que hay trabajadores. en Argentina en Perú están de jodida hoy? ¿Cómo no se detiene la gente? ¿eh? Increíble. Estoy realmente tipo, ¿Qué? me sentí muy lindo. Realmente. ¿Te sentiste en el primer mundo? Me sentí en el primer mundo. No. Y disfrutar de Chile lo más barato posible, que sabemos que es un país que muchas veces se hace caro. Bueno, yo creo que es para que la gente pase caminando de un edificio al otro. Qué loco. Qué loco. Ah, sí. qué Cuanta tecnología, ¿no? ¿Qué tal? Ya estamos en nuestra casa, en el Jorge Chávez Una vez más, la parejita del milenio ah, Vaya, vaya Hoy me levanté más argentino que nunca ¿Por qué? ¿Por qué estoy más argentino que nunca? Mili, ¿dónde nos vamos de viaje? Que la gente igual por el título me imagino que ya lo sabe Pero decilo, Mili Nos vamos al sur, hacia el sur Nos vamos a Chile esa chilecito, ¿qué tal? Yo ya soy caserito de Chile, yo soy caserito, tengo dónde llegar, tengo mis amistades y todo. Pero, ¿quién es la novata acá? ¿Quién está de primera vez? ¿Quién le va a poner el título a este video? ¿Quién va a ser la protagonista? Porque yo realmente ya... No puedo hacer el de la primera vez Bueno, soy yo Es la primera vez que voy a ir a Chile Y estoy como muy emocionada Muy también como expectante ¿Cómo será? Tengo una idea de un poco cómo, cómo me lo imagino Pero realmente no sé cómo será Será una sorpresa ¿Tenés algún prejuicio, prejuicio Mili? ¿Esperás que la gente, por ejemplo, tenga mala onda con vos por ser peruana? ¿Algo así o no? Para nada, para nada Es difícil porque siento que constantemente Todo el mundo intenta creer Y a lo mejor es verdad De que no hay ningún problema entre nosotros que es así como un mal chisme, es <risa> un teléfono malogrado. Es Ajá. una pelea de la internet esto Sí, pero también muchas veces he escuchado que sí es cierto que pasa Y yo tengo una experiencia previa a chile ¿es Tuviste vez? un novio chileno, contale un milagro, decirlo. Tuviste un novio chileno, es cierto Bueno, para ver si milagro tuvo un novio chileno o no Se queda en el video, se suscriben, activan la campanita Que ahí se van a enterar, la única forma ¿Cómo se nota que estamos en Chile? Que antes estaba así como un pueblo de tirita, súper calurosa, con un sol en la cara y ahora estamos con polera, con casaca. Siento ya el aire como distinto. Cordillerano. Sí, sí, totalmente cordillerano. Mm -hmm. Así que bueno, estamos contentos. Ahora vamos a salir y vamos a sentir el verdadero frío. La policía... La pediste de un Me Pero la policía de investigaciones de Chile. Cuidado eh, con esto, No te bien, eh. Gente, las últimas veces que vine a Chile Había mucho control por el tema COVID Que te tenías que adaptar en una página Que te tenías que validar las, las vacunas Bueno, ya más nada Gentita normal ahora gentita normal viene con su dirección de dónde se va a quedar Su pasaporte y ya entra Bueno, Amelie Sí, sí, sí Así que buenísimo Sencillito. Lo único que sí. sí me llamó la atención Es este papel, ¿no? Como que me quedé viéndote con una cara de What the fuck, ¿Qué es esto? Ese papel te me... lo dan a la entrada Y no lo tenés que perder Porque okay. a la salida te lo van a pedir Ok, ok Bueno, esto muy mucho más tranquila de que no es que me mandaron a la cárcel No, no, me no, dan a todos siempre Es más, si lo perdés en el aeropuerto te lo vuelven a dar Te lo tenés que venir con tiempo y te lo dan gratis también Pero no hay que perderlo, lo mejor no perderlo porque si después te ir, El señor tiene que buscarte ahí en la computadora a encontrarte, imprimir no, eh. nuevo Pero es raro, es el único país hasta el momento que veo que te dan ese papelito sí. Y te ponen el compromiso de no perderlo, que gana de romper Mili, Mili, Mili, ¿Qué son los carabineros? ¿A ver cuánto sabe de Chile? Es eh, la policía La concagua, ¿es argentino o chileno? Chileno, chile. Tiene un acento bastante peculiar ¿Hay pero... más chilenos en Perú o más peruanos en Chile? Yo creo que hay más peruanos en Chile ¿Qué colores tiene la bandera de Chile? A ver qué tanto se Tiene rojo, azul y blanco ¿Cuántas estrellas tiene? No, no sé, eso sí no sé ¿Me muestra tu pasaporte, po? Po, ¿Te dijo, ¿pues señor? Ah, no sé, pero siempre dicen eso. Vamos. ¿Qué tal el frío, Mili? Sí, hace frío, pero no tanto como me imaginé, pero hace más frío que en Perú, claramente. Espera que lleguemos a la Cordillera de Los Andes. Nos vinimos a una discoteca con Mili. No, no. Eh, es un bus, ¿sí? estamos en el aeropuerto de Chile recién saliendo. Estábamos viendo que el Uber salía 16 mil pesos chilenos. ¿sabemos? ¿Cuántos dólares es? Creo que son 20 dólares. Y nos hicimos por tomar el bus este que nos cobraba. 2.000 a 4.000 por los dos, ¿sí? Ah, okay, sí. por los dos. Y nos va a dejar en Los héroes. muy cerquita, muy cerquita de nuestro destino final ahí en Providencia. Así que vas a conocer la noche Santiaína en bus, porque es como, un, como, es como una previa de ¿eh? luces que tiene el colectivo. <ríe> sí, sí, sí, ¡Llegamos! Vamos en Providencia, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Providencia es un barrio. Cool. Oh. Es cool, es cool, es cool. está cool. ah, es nice. Caro. Es caro, poco mira flores. Me gusta, me gusta. Bien, bien. Realmente estoy muy agradecida que no. Estás agradecida que no hace tanto frío, pero sí. hace más frío. Venimos. Ah, se hace más frío. Abrigadísimos. Sí, Lima... súper abrigada, realmente. En Lima nos estamos derritiendo, baby. Sí, sí pero está lindo. Me encantaría verlo mañana cuando nos despertemos. Uf, no sabes. ¿Se ve la cordillera? Ah, ¿en serio? Sí, mañana ah, lo vamos a ver. Ah, eso sí lo quiero ver. Se ve Gentita, hasta mañana supongo. Mucho ruido, mucho claxo. Eh. No, bueno, en realidad estoy acostumbrada a vivir así porque acuérdate que allá yo vivo en Barranco, en Lima, y hay mucho tráfico. Así que no, en realidad no. Lo que sí nos ha sorprendido es enterarnos que hoy jueves santo, de Semana Santa. No es feriado aquí. No es feriado. La gente es, es trabajadora. Trabajadores, los chilenos, que hay trabajadores. ¿Pensás que? En Argentina, en Perú están de jodita hoy, están de fiestonga. Todo el mundo se fue de viaje en Lima. Sí. Todo el mundo salió y los chilenos, chamba. Los chilenos, chamba. ¿sí? Así se sale adelante, amor. Sí, sí, sí. Así. Ahora veo la, la, la diferencia, realmente. Bueno, algo que me llama mucho la atención, que ya había escuchado. Sí. Es que muchas personas me habían dicho Ay, vas a ver la cordillera, es super lindo Pero otras personas me habían dicho Billy por la contaminación En Chile se está viendo mucho esta nube No sé si lo va a poder llegar a ver Como toda una fila grande Como ploma Que entiendo que atrás está la cordillera Pero quizá por la contaminación O por el clima, también por la temporada No se ve, entonces me llama un montón la yo creo Los primeros pasos de una peruana En Chile ¿Y qué se encuentra? ¿Con qué ofertas se encuentra? ¡Ah! ¡Sanguchera peruana! ¿Viste? No me que hacer 50 metros y ya estás como en casa. ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Me siento como en casa realmente. Oye, pero me... eso es algo que había escuchado también: que había muchos restaurantes peruanos. No, está lleno de todo lado. Pero no pensé que literalmente a una cuadra casa. ¿no? De lado, dos cuadramos más para allá que otro. Porque claro. cuadramos para allá que otro. En, en Argentina hay un barrio, creo donde fuimos, donde sí. hay más restaurantes peruanos. ¿Pero acá? Y acá debe haber un barrio, habría que preguntarle a la gente ¿cuál es el es barrio ser. peruano en Chile? ¡Ay, qué lindo! Perú, a tapar. Viste, ya conquistaron Chile. Es como un olorcito... Ricardo, culposo. ¿no? Curioso a cada paso que damos, a cada paso. Eh, es un olorcito Vos decís que los chilenos son unos fumetas, eso ah. está diciendo. Que la gente de Chile fuma por. Cállate, cállate, son en plena calle. Eh, no. Pero es porque ya empieza el fin de semana, baby. Es, por eso. es porque está arrancando el fin de semana. Se viene Semana Santa y los chicos se relajan. Sí, sí, está bien. O sea, me, me parece genial de que sean tan open mind, así que bra. Pero no, igual te iba a decir que sí. Está más permitido, es una cosa muy permitida aquí en Chile está como legislado de otra manera que en Perú Nada que ver, en Perú está muy prohibido, muy vetado No es algo común pasar no, por la calle y oler la marihuana No es tan común cuando, cuando eso pasa La gente lo ve como algo un poco negativo inclusive No, y aparte es, no, es bien loco no. Es bien loco porque venimos de Panamá O sea, el último viaje que hicimos fue a Panamá Y en Panamá estaba súper, súper O sea, tenía una policía del turismo Que hemos visto como para gente Por una sospecha nada más que tenía marihuana Sí, no, Entonces, ahí prohibidísimo Pero no, acá es lo contrario Acá la gentita más relajada Todo el mundo, yo te diría es más te digo, que hasta el presidente chileno se fumó unos por ¡Oh! El, Boris, el a Boric. Ver, a ver, Sí, pero si es? Es? es un chico joven, no? ¿Ese? seguro, que digan en los comentarios. El Boric se fumó unos churrasos en la universidad, por lo menos cuando iba a la uni. Mapocho. Ese es el río Mapocho, baby. Acá muchos nombres y todo está liado de los mapuches. Pasar. ¿Qué acaba de pasar? Wow, wow ay ¡Qué amable! No qué lo que acaba de pasar. ¿no? <risa> contalo, contalo, contalo que se muere la gentita. <risa> Contalo, estoy realmente yo sabía que esto iba a pasar yo sabía que te... qué pasó estoy realmente tipo emocionada o sea siendo casi casi como que me acaban de regalar la lotería contalo, sí. contalo, ah bueno bueno bueno se los van a contar bueno nosotros qué hay acá qué es lo que vemos ahí marcado hay un cruce peatonal ah entonces qué pasó nosotros bueno, veníamos cruzando nosotros veníamos cruzando <risa> vamos a recrearlo no Ponte ah. que eso sea el peatonal nosotros es más tipo veníamos hablando entre nosotros ni siquiera habíamos mirado los carros pero nos paramos como para esperar que todos pasen y luego nosotros pasar como estamos acostumbrados ¿no? y se para la camioneta del señor ¿Qué pasó? ¿El señor de la camioneta que te hacía? Oh. Y se detuvo el señor. Claro. Acá, solo sin que le digas nada. Sí, sí, o sea, sin que lo viéramos. O sea, normalmente en Perú como que voy y le pongo mala cara a la gente, como que estoy cruzando y le pongo... O a veces directamente tenés que insultar a uno que casi te todo. O le saco como, por favor, déjenos pasar mañana. ¿no? O sea, hay un respeto al peatón acá. Me está diciendo. Un montón. ¿Viste? Pero muy como arraigado. No puede que, ay, lo pensó, te puso mala cara. No, no, claro. no, no, no. Fue como, paró, adelante. Automático. Que... Lo que hace siempre... <risa> Pero que no lo hace por nosotros, lo hace por cualquiera que pase. Obvio, sí, eso, eso, lo hace por cualquiera, obvio. Lindo. No, pero si en Argentina también le envidiamos el, el tráfico que tienen los chilenos Ay, re lindo, amor re no sé, lindo, Me sentí ¿no? sí. me sentí muy lindo realmente. Te sentiste en el primer mundo Me sentí en el primer no, mundo No, es peruana siente en el primer mundo cuando va a Chile No, me quedé como ¿qué? ¿A mí? ¿Me está hablando a mí? Ay, gracias, y me súper contenta Qué lindo Ay, re lindo Ay, ahora voy a volver a Perú y me voy a molestar con todo el mundo Bueno un aplauso para los hermanos chilenos. Porro, buen tráfico, este país lo tiene todo. Buah. Gentita, ya desayunamos, vamos a seguir caminando por Bellavista y la voy a llevar a Mili también al centro histórico. De Chile, para que se maraville, para que se maraville. Ah. Escuchen, algo que les quería contar. ¿Qué tema acá que te cobran cuando pagas con tarjeta extranjera un extra? O sea, pagamos el desayuno 4.900 pesos chilenos, pero me cobraron 210 extra de onda por ser extranjero. Yo tengo que presentar mis quejas, amigos chilenos. te Ayúdenme a, a que esto se cambie. ¿Cómo puede ser que me, cada vez que uso mi tarjeta de crédito me cobran un extra de onda? O sea, eso es... porque decir que nos cobran por usar tarjeta? Es un... En... ¡Qué maldad! ¿No quiere que venga turista? Gracias por la opinión. Te da alergia directamente que te cobre. Directamente te dio alergia. da alergia. Morcito, ¿qué te parece hasta acá Bella Vista que te vengo mostrando? Este barrio super cool. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Siento que es muy lindo caminarlo. Ajá. Es muy. lindo. Qué suerte lindo. porque vehículo no tenemos. Me encanta. <risa> es muy lindo, muy pintoresco, muchos o sea, árboles. Muchísimos. Lindo? mucho como así, lo que estamos viendo acá atrás, como que barcitos, mesitas en la calle. Esta es la zona viva, viste. Cada sí, veces. sí, sí, sí, como que. Te da ganas de estar afuera disfrutando, ¿no? Así. ¿No te recuerda esta parte como a Palermo? Sí, a Palermo Buenos Aires. Sí. Súper. ¿Y no te parece un poco como a Barranco? También, sí, sí, con sí. Con menos árboles, Barranco, ¿no? Pero bueno. men mm, sí, mucho menos árboles. Pero mira qué lindo el, Pero... el cerro, amor. Hermoso. Y el teleférico, mira. Está súper lindo. Yo creo que quizás sí, eh. Parece un carro de bomberos antiguos. Porque está todo rojo y un poco dorado. Como que, ¿no? Siento que voy en, en un carro de bomberos. Y más o menos de la misma época de los carros de bomberos rojos, porque ahora los bomberos tienen otros colores. Así que está bien la fantasía que tuviste. San Cristóbal espectacular, super turístico. Mucha gente de Brasil cabe destacar en estos lugares, como cada lugar turístico que fuimos en Chile. Brasileros y chilenos. Y la única peruana y el argentino nosotros. Recontra perdido. No, Mili, ¿qué tenés ahí? Basta. empezar para tener esta vista de Lima, irónicamente tendrías que ir también al Cerro San Cristóbal sí. en Lima Es cierto tal cual, Pero que no está para nada así de turístico, obviamente No, y obviamente. mucho menos con un teleférico, ¿no? Bello sería, porque muy tecnológico todo, viste, hasta el ticket, todo, así que idea para la gente de San Cristóbal Ahora sí, lo que todos querían Peruana cruza la calle en Chile ¿Cómo no se sé, detiene la gente, eh? Increíble te tengo que admitir que me siento segura Que por lo menos sé Que de atropellamiento no vas a morir Totalmente <risa> No es poco Dice aquí El peruano no jura Te dice la firme la plaza de armas de Chile, Emily, tiene muchas cosas en común con el Perú. ¿Por qué? Esto es algo que al menos yo yo lo pienso. Primero, siempre hay alguien que está ahí como tratando de convencerte de algo, ¿no? ¿Viste? Como uno que habla de Dios, de política. Siempre hay uno ahí que está, está full, ¿viste? Ahí hay una señora. Hola, chicos. Hay una señora ahí que está, ¿viste? Te quiere convencer de algo. Y en Plaza, en plaza San Martín, igual. Siempre, siempre hay uno que está ahí ¿sí? Sí. vociferando, eso me hace mucho acordar. Y después te voy a contar una anécdota que tiene a los peruanos emigrados a Chile como protagonistas. ¿Ven? Esto es un chisme, esto no es un dato. Esto es un chisme que yo tengo acá de la plaza de armas de Chile con los peruanos. Cuenta la leyenda... Que hace algunas décadas Perú estaba pasando por un mal momento económico y muchos peruanos migraron a Santiago de Chile. Era la primera comunidad prácticamente que llegaba después de mucho tiempo a Chile, ¿no? O sea, habrán llegado alemanes, italianos, rusos, lo que vos quieras, las migraciones que Chile habrá recibido, que no sé bien cuáles eran. Pero digamos en los 80, cuando ustedes estaban mal, llegaron muchos peruanos, ¿no? Sí. Y los peruanos, así como hoy están los haitianos aquí en la plaza, se juntaban aquí en la Plaza de Armas de Chile, ¿no? Y los chilenos en, en, en su maldad, porque... Digamos, la verdad los estaban troleando estaban troleando notaron según ellos según ellos que las palomitas que vemos ahora vamos a grabar alguna de la paloma se disminuían en cantidad según los chilenos cuando empezaron a llegar los peruanos desaparecían las palomas y de ahí viene esa cargada de internet que los peruanos comen palomas ese es el chisme realmente esa broma comenzó en este lugar en los 80 y hoy en internet obviamente pero viene de ahí porque según los chilenos esas palomitas, que me cuesta creer, igual que los peruanos, con lo bien que comen, se coman esa paloma fea. Pero, pero ya, era una troleada, era como una broma. O sea, tú me estás diciendo que a los peruanos nos dicen come paloma por culpa de los chilenos. No, no, no, no, sé si la culpa, el genio. No, sí, el, el genio, la maldad. Me voy. Bueno, me sorprende un montón lo verde que es una vez más. Por ejemplo, la plaza de armada de Perú, de Lima, no es más grande, me parece, ¿no? Es más grande la del. No tiene árboles, no tiene árboles no tiene árboles me parece eh, que es más amplio sabes que para mí la, la plaza de arma de chile se parece la de, plaza de arma de santiago se parece a la de arequipa Sí. para mí se parece mucho a la plaza de arma de arequipa es cierto como con árboles distintos con fuentes con tiene un paseo al costado te aclaro que es un lugar de cuidado la plaza acá hay que tener cuidado fíjate que hay muchos policías y tal porque hay, sí. hay, es un lugar que hay que tener cuidado mucha gente que vive okay, bien. Okay. Tendremos cuidado entonces Sí, aquí hay que ir pillo, aquí hay que ir Porque no hay que confiar. Miren gentita, retomando el tema de las tarjetas Que te cobran ese extra que yo creí que era un porcentaje Pero bueno, va variando, depende del banco Depende, no sé de qué varía Pero hay un extra que te cobran acá en Chile Entonces cambiamos dinerillo acá En una casa de cambio que hay Ya conseguimos pesos chilenos Tenemos de mil, tenemos de diez mil Tenemos de cinco mil Después se lo vamos a hacer a, a ver a Mili en casa Para que mire, este de 20, no hay que perderlo Bueno, y aquí yo traje unos billetes de 20 dólares, esos argentinos, obvio que ¿Qué no, no. traen uno de 20 dólares y en una de las casas que han allá adelante. Me los pagaban un poco menos. Caminé, caminé, pregunté, pregunté, pregunté, pregunté. Y aquí un señor me dijo, no, no, no. Si están en buen estado, te lo tomo lo mismo. Cambiamos, nos ofrecieron un vasito de agua. Todo nice. súper buena atención. Para ver si nos evitamos pagar ese extra de las tarjetas. Pagar ese extra de que te cobran, te pagan a veces menos el billete de 20. Y disfrutar de Chile lo más barato posible, que sabemos que es un país muchas veces se hace caro. Bueno. Bien barato, barato, barato. ¿No te parece cool eso? Mira, como dos edificios unidos por un coso. No lo había visto. Está cool, ¿eh? ¿Qué es eso? Es como. Yo creo que es para que la gente pase caminando de un edificio al otro. ¿O estoy loco? Qué loco, qué loco, cuánta como tecnología, ¿no? Como que, o sea, en vez de hacer... Esto? en un país sísmico, un país que tiene terremoto fuerte, no O joder? sea, sí, sí, o sea, en vez de que los trabajadores bajen, crucen al otro edificio, ¿no? Hacemos un puente medio flojero que crucen No sé si será para eso, pero es lo que yo me imagino, no sé, no soy arquitecto Es que, o sea, ¿por qué unirían dos? Yo creo que es un pasillo muy cool, muy, muy, muy, muy chévere Es muy cool, realmente Mili, ¿es cierto que te venís en un posgrado Santiago. No, no, no. Bueno, sí, puede ser. Ah. Quién sabe, quién sabe. ¿Quizá? ¿Quizá sí, quizás no. Estoy justamente de visita acá en Santiago para ver si es que me convence de venir a vivir una temporada. De vivir acá, pasar frío. Sí, la verdad, sí, eso no me convence mucho, pero. Eso es lo que menos te convence. Pero, pero toda su arquitectura y todo lo que hemos visto, sobre todo el respeto, el respeto para cruzar la calle, eso me sigue impresionando. Así que, eh, bueno, va sumando puntos, ¿eh? Va sumando puntos. Claro, ¿ves? No, mirá, claro. Este es el distrito financiero, baby, te lo confirmo. porque mirá, esta es la bolsa de comercio. Miren qué lindo edificio, ¿no? Hermoso. Lindo, lindo, transmite así como una cosa de, de Wall Street, Vémoslo. Y este que es, eh, la Academia Diplomática. Bueno, una Academia Diplomática y la bolsa de comercio de chiles si estamos en el lugar ahí está la platica acabamos de cambiar plata de hecho o sea es acá te recuerda? Está la entrada y ese a los que han visto Harry Potter cuando van a cambiar las monedas ah no le van a robar la llave de un banco de sí. elfos y como que entra así Ah, hago que esto es medio Harry Potter a ver medio Harry Potter <risa> Che baby qué es esto mira es como es un techito para la lluvia para cubrirte de la lluvia sí. es por pues si llueve te metes acá hay una... un poquito de vámonos ahí dicen específicamente el... Calle, la bolsa. Uy, qué olor feo. Ah, es algo. esos edificios tan antiguos. Justo acá, justo acá, no es que la ciudad huela mal para nada, pero justo acá hay olor. Creo que hay unas cloacas o algo que debe estar medias viejunas. Y qué loco que justo en el distrito financiero haya olor a caca. Qué loco, ¿no? ¿Eh? Yo no soy de esas personas que piensan que el dinero es algo malo o sucio, pero. Pero tremenda metáfora. Qué épica, está gigante, pero no hay ventisca. Está calmadita. Ay, oh, qué pena. ¿Sabes que me quiero tomar una foto así con la bandera enorme? ¿Qué tal amor? ¿Cómo ves? Acá bueno, tu paseo, tus primeras impresiones por Chile, ¿qué nos vas a contar? Bueno, vamos que nada, ahora, horas, horas recor recorriendo Chile, de hecho, eh, estoy bastante sorprendida, que es una ciudad muy bonita, es muy bonita. ¿Siniste? A pesar de que peligra el terremoto, muy bonita es muy bonita, es muy ordenada ahora acabamos de comer muy rico, es, y la ciudad es muy linda, realmente eso lo que les decía, muy ordenado, también no sé si es que es jueves santo y quizá no hay mucha gente en la ciudad de Santiago pero es poca gente, como el tráfico super fluido la ciudad muy linda, tiene una arquitectura muy bonita, y también hay zonas como que más eh, sí, artísticas ¿no? más como no sé, de que tienen un poco más de grafitis más coloridos, me gusta mucho que tienen algo que también lo tiene Argentina y no tanto Perú, que tienen muchas como que mesitas en la calle para comer. Ahora acabamos de comer en una, así muy agradable realmente. ¿Qué tal el acento chileno? ¿Entendés lo que habla o no lo entendés? Bueno, si sí entiendo el acento, me resulta curioso igual. O sea. Sí, un chileno tomando mate Pero bueno. Ah, vimos eso también, de que venden mate Venden ¿Sí? el mate con la bombilla Y nosotros no sabíamos Pero que tomábamos siempre, mate acá decía, Bueno, bueno. ¿Sabes que Argentina influenció el mate o ya era algo de, de ustedes? No, no porque en de... Bueno, siendo las 6 de la tarde hubo me hecho caminar desde las 11 de la mañana así que si ustedes no le dan like a este video todo este esfuerzo será en vano ¿Cómo puede ser que una persona de 20... ¿cuántos años? 5 de 25 años se cansa frente a un anciano directamente amor, hemos caminado 8 kilómetros yo no estoy cansado 8 kilómetros 8 kilómetros es nada estamos en Plaza Baquedano y hoy la manifestación Entiendo que tiene otro color político, que es como. parece que han matado a un carabinero el día de ayer o antes de ayer. Y bueno, es en apoyo a los carabineros. En esta plaza normalmente hay gente de otro color político, pero. el día de hoy es en apoyo a los carabineros y hay mucha gente, está muy conmocionada la gente por, por cómo lo han asesinado al señor. Pero bueno, ya, nosotros estamos acá mostrando eso y obviamente que en contra de cualquier tipo de asesinato primer día en, en otro país, en otra ciudad, en otra lógica no sé si querés comentarnos algo, algún pensamiento. Yo tengo algo para compartir, okay. una reflexión que hice hoy. Okay. Estoy muy agradecida con la amabilidad que tiene la gente al manejar. Creo que ya vieron que me quedé como muy impresionada y creo que en cada país que vayamos nos tenemos que llevar lo bueno, tenemos que aprender lo bueno y definitivamente yo manejo por ejemplo ahí en Perú, entonces me llevo eso. Vi y sentí lo lindo que es que te traten como un ser humano, con respeto, con, con respeto. respeto, con respeto, respeto por el peatón y respeto por, por, por los ciclistas, otros. respeto a todo mundo. Entonces, definitivamente me llevo eso, estoy muy sí. agradecida. Es algo muy bello, es algo que envidio con, con cariño. Sí, es cierto. Y después, ya otros aprendizajes no tan profundos. Eh, pensé, es mi primera vez en Chile, no, no me juzgué. Entonces, pensé que hacía un frío, pero. Tremendo, o sea, me imaginé que iba a estar así como en culito de pingüino, muriéndome de frío, un poco más que iba a ver las montañas nevadas, o sea, no les miento que así me lo he imaginado. Te lo juro de sí, te lo juro de sí. Voy a en unos meses, en unos meses. Sí, eh pero es muy agradable Como que es una sorpresa muy agradable Porque realmente me sentí muy cómoda No me morí ni de bueno, calor Sí un poco Pero no me moría tampoco Ni de calor ni de frío Creo que llegamos a una buena temporada Es algo que lo agradezco Y luego otra cosa Que también como que me llamó muy, mucho la atención Es que tenía quizá muy dentro en la cabeza De que solo comían completos <risa> <risa> O sea, todavía no lo probamos igual Los completos lo vimos mucho Pero hoy comimos algo muy rico sí, comimos... Pensaste que íbamos a ir directo al completo y no fue el caso Pensé que no iba a haber muchas opciones Había escuchado, tengo que admitirlo Que la comida de Chile no era muy variada Que no tenía muchas cosas Que era completos, dos cosas más Hay que saber dónde ir a comer Yo ya he venido muchas veces, entonces ya sé dónde están las opciones buenas eh, También pasa por ahí Creo que la primera vez que vine comí completo, nada más y sushi <risa> eh, sí, puede ser eso que ya hubo ha venido otras veces, así que me trajo como a unos buenos lugares y comimos carne mechada, oh, estuvo bueno. muy muy rica y también de su cerveza es muy buena. La mí. me gustó sí. mucho, así que sí, bueno esos son los aprendizajes que me llevo hasta ahora, ¿no? Lo algo que me había olvidado un poco y que como que voy caminando por la calle así me daba cuenta que como que una cosa que me, que me gusta, que me siento muy cómodo es que la gente es bastante rara, como que Ah, okay. No tiene miedo como de expresarse así como se arreglan, como que alguien se pone todo el pelo verde y no le importa nada y otro viene y se pone una remera medio rara, y como que la gente tiene esa cosa como de expresar su individualidad, como de como arreglarse muy raro y como ser todos muy distintos. Está buenísimo, me hace sentir un poco más normal a mí, como que me hace encajar un poco más. Siento que a veces el lima que la gente pone más tranqui, como que un poco más hay una, una tendencia y como que un poco la gente va en esa, me siento más raro, siento que me miran más. Acá siento que llamo menos la atención. Es cierto, es cierto. Llamo menos atención y como que me siento un poco más cómodo también. O sea, me siento recómodo en Lima, no me jodes llamar la atención, pero como que acá noté eso: que la gente es, tiene esa cosa como de buscar cómo expresarse, con cómo se arreglan, cómo se visten, el estilo que tienen. Sí. Como la gente mucho estilo. Sí, sí, sí, es cierto. Y hablando como que eso también, que son un poco más de mente abierta, eh, más como eso, que, que no tengan miedo a realmente mostrar lo que les gusta, a reclamar también. Vi muchos mensajes eh, por las paredes, eh, sí. feministas, como que feministas. Bueno, que pero, no pero de también dificultad. vimos una manifestación eh, como a favor de la policía y todo. O sea, como que también sí. hay una expresión desde ese lado también. Sí, siento que está bueno porque todos se expresan. Hay mucha libertad de expresión. Se ve, como dice Hugo, en la forma como uno se viste que tiene, que piercing, que tatuajes, todo, todo, todo, tipo se recontranota y también se recontra en las paredes, en las manifestaciones como que la gente se hace escuchar mucho y creo que eso está bueno Bueno, nos vamos con ese mensaje les agradecemos a los mecenas, les agradecemos a la gente que mes a mes nos apoya muchas gracias, venimos con esta imagen bellísima, bellísima para que estén bien también, de eh, Santiago Chau.